Bienvenidos Legión Oxlack, el video que vamos a ver a continuación es, hasta el momento, el más espectacular que se haya registrado en este año 2022. Al parecer un fenómeno realmente sobrenatural fue grabado mientras se realizaba una ceremonia de bautismo. Vamos a ver el video que está dando la vuelta en todas las redes sociales. A Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz. Mira sus caminos, pero yo no veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde su amor, para llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús para cumplir aquella palabra que dice que el que creyera mire que se puso eso, como que una salga. cobertura, Ajá. no sé y como, tú como creído, que lo has derrotado delante, sí. de de sí. sí. delante de Dios y de estos hermanos sí. el y la tierra porque Míreme. Porque Míreme. Sí ay, no mire, mire, ay, mire mire como no unas alas tú me les foto, mamá, tú me le foto es que no puedo porque está en video. Oh, sí, bueno. como que, mira, mira, mira, mira, mira cómo le mides un salto. ¡Ay! ¡Salen unidos! ¡Ay! Salto, Ay salto. ya ustedes vieron este impresionante video, pero quiero ser muy sincero con todos ustedes mi canal es precisamente para descubrir si los fenómenos paranormales que se nos presentan en las redes sociales son verdaderos o son falsos quizá en esta ocasión no tengo los elementos para poder decir que es falso sin embargo quiero ser muy honesto y decirles que esto que acabamos de ver simple y sencillamente es un reflejo las condiciones que se tuvieron a la hora de la grabación eh, dieron como resultado esto que estamos viendo, un reflejo precisamente de las personas que estaban proyectando luz por tener eh, vestimentas blancas. En algún momento, y lo estamos viendo ahora mismo, podemos ver cómo las personas primero están juntas y el reflejo está también de la misma forma arriba de ellos y después se separan, y el reflejo igualmente se separa. Y en esta toma en particular, donde vemos que una de las personas mueve un brazo, el mismo reflejo hace lo mismo, mueve el brazo. ¿Qué significa? Simplemente que es un reflejo. No es el Espíritu Santo que esté con estas personas, por más que a muchas personas les parezca que esto es verdad, y que lo que se grabó es el Espíritu Santo que está en comunión con estas personas que se están bautizando. Yo he visto los comentarios en los diferentes sitios en donde se ha publicado este video y veo muchas personas creyentes. No quiero de alguna forma ir en contra de ustedes. No es mi fin el decir que esto sea falso, que la religión sea falsa o que los milagros sean falsos. Simple y sencillamente tengo que ser muy honesto y decirles que lo que acabamos de ver es un reflejo. El teléfono que estaba grabando este bautismo tuvo un efecto, quizá le pudo haber caído una gota a la cámara y es por eso que se comienza a ver el reflejo de las personas, por una gota que haya caído en la cámara o también por el clima, la humedad que se estaba formando en el ente, pudo hacer este patrón que estamos viendo que es un reflejo, un simple y sencillo reflejo. Pero sé que muchas personas son creyentes, sé que muchas personas están defendiendo a capa y espada este video como si fuera auténtico. Muchos mencionan que no solamente es el teléfono que está grabando, sino que toda la gente comenzó a hacer bulla porque lo estaban viendo con sus propios ojos, que veían con sus propios ojos el fenómeno. Pues bien, debo decirles que si eso es lo que ustedes creen, bueno, entonces deberíamos de tener más videos del momento, porque ahí hay mucha gente y solamente tenemos un video. Si es verdad que esto sucedió, deben de haber muchos otros videos del mismo momento. Pero les aseguro que no va a salir ningún otro, porque en el único que resultó esto fue en este video. Eh, teléfono que estaba grabando el momento y es porque seguramente le cayó una gota o porque la humedad se acumuló en el lente de la cámara y hace que se vea ese reflejo como podemos ver son las manchas blancas que son las vestimentas de las personas las que hacen el reflejo en el agua y también arriba si ustedes quieren creerme está bien si ustedes no quieren creerme también está bien es mi opinión y con base a mi experiencia al estar grabando muchas situaciones he tenido diversas cámaras al menos cinco cámaras diferentes y que se manejan de diferentes formas han pasado por mis manos además de muchos celulares que con los que he grabado entonces tengo experiencia en hacer uso de las cámaras y de las grabaciones y puedo notar precisamente todas las condiciones que les acabo de decir la humedad, el clima el que le haya caído una gota de agua el teléfono, la calidad del teléfono etcétera simplemente se trató de una grabación fortuita en donde parecía que existió un fenómeno milagroso cuando no lo es y si ustedes todavía tienen duda y creen que efectivamente es un milagro y que se presentó el Espíritu Santo en este, en este momento, pues bueno, quiero por favor que me etiqueten o que me manden las diferentes grabaciones del momento para que yo me dé cuenta que efectivamente sucedió ante todos y que no solamente es solo una grabación, sino que hay muchas más grabaciones de todo el público que estaba presente. Solo así... Podré decirles que este video se trata de un verdadero milagro. Pero mientras no haya grabaciones de otros teléfonos, solamente se trató de un reflejo por la humedad que había en el lente del teléfono o de la cámara. Recuerden que todos los días estoy subiendo videos con respecto a los fenómenos paranormales que sucedan alrededor del mundo. Para que los analicemos y lleguemos a conclusiones sobre si esto es verdad o es falso. Nos vemos hasta mañana.